Enfocar mis pensamientos me lleva solo un minuto. Me siento calmadamente, me hago consciente de lo que me rodea y me focalizo en algún objeto frente de mí. Voy a permitir que llene mi conciencia y voy a soltar todo lo que me distrae. Solo mantengo en mi conciencia ese objeto, concentrado. Aun si estoy distraído, suavemente vuelvo a enfocarme en el objeto. Identifico una cualidad de aquel objeto. Focalizo mi atención en esto. Mantengo este pensamiento. Y el cuerpo se relaja y mi mente se hace libre.